Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer brownies de Hershey. Primero vamos a calentar el horno de 3, 5, 0 grados. Sí, el horno, si sí, hasta este calendario que vamos a agraciar nosotros 3 por 9 por 2 por grados para hornear pan. de eso vamos a colocar la mantequilla en el apetito para macronetas. y medio de dos y eh, eh, dos y medio minutos o oh, hasta que se si, traientan. Vierte la mantequilla directa en el bola y agrega el azúcar y la vinila. Los huevos uno en una paliza el tempino bien con una chachara de de Katia Adicción. Adiar al caco, betar bien, hasta, que cuerda mezcalada, anadiar al el, el povo de harnera y, y el sal, betar bien. Inclíquete la mascara en el modo que preparte. Prepárate. the scale and a Después de 30, 30 y 35 minutos o oh, gestabranes comen, comenzan a tirar lo, de los lores de la... Después de que enfría, cortar arriba y disfrutar.